Un nuevo ministro de gobierno abre la posibilidad de bajar la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero la crisis sigue instalada en el país y es imprescindible buscar una salida. Otro hecho con gran repercusión esta semana en Ecuador provino de Estados Unidos, donde fue detenido el excontralor Carlos Pollis, a quien le han levantado seis cargos penales que de ser encontrado culpable le supondría 100 años de prisión.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 Agradezco la presencia al doctor Hernán Pérez Luz, destacado abogado y articulista, a la doctora Ruth Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana y al doctor Medardo Olea, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Francisco Jiménez, ex asambleísta, es el nuevo ministro de gobierno. Ha dicho que hablará con todas las bancadas. ¿Es posible todavía lograr acuerdos en la Asamblea Nacional? ¿Cómo avisora Hernán el panorama político con el nuevo ministro que ha sido subsecretario y gobernador en la presidencia de Rafael Correa y asambleísta, por creo? Bienvenido, doctor Hernán Pérez Luz. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo no sé si esas credenciales del nuevo ministro son dichas a título informativo simplemente o ya estamos ya un poco eh, abocados a tener alguna idea de lo que va a suceder. Bueno, mire, el, la, la verdad es que eh, sí, la, los ministros de gobierno en el Ecuador por lo general son, son, son eh, susceptibles de crisis eh, y, y, de, y de vida corta, digamos. Es muy raro ver tener en la historia nuestra ministros de gobierno que hayan prolongado ¿no? Esto por, básicamente por la, la forma de hacer política en el Ecuador por lo, hay una serie de problemas estructurales que hace que los gobiernos pues, tengan que enfrentar crisis políticas muy a menudo el, el hecho de, miren, ya, ya el, el ministro ha avisado que va a conversar con todas las bancadas, bueno eso es, eso es natural en toda democracia, ¿no? eso, es lo, eso es lo lógico eso es lo, lo deseable que se converse con todo. Lo que el problema no es conversar, sino sobre qué se conversa uh -huh. y bajo qué condiciones se conversa. ¿no? En el Ecuador, eh, lamentablemente, ha habido una una tendencia a, a, a creer que conversar con entre el Ejecutivo y la oposición es ir a pedir favores o ir a pedir eh, prebendas o, o, o cosas mm, más, más graves. Eh, es natural, es natural que los, los legisladores. En eh, cualquier parte del mundo tienen que de alguna manera eh, acercarse al ejecutivo y, y, y ver forma cómo velan por los intereses de sus de sus electores eso eso es, no es nada del otro mundo no eh, lo raro o lo, o lo que no o lo que no debe suceder es que a ver un un, un un diputado un asambleísta de la provincia de Loro de la provincia de Chimborazo está bien que reclame por atender a su provincia atender a sus necesidades la otra cosa es que diga pues que ese contrato de ese puente tienen que dárselo a fulano de tal ahí es el problema ecuatoriano ¿No? el problema ecuatoriano básicamente y de muchos países de américa latina es porque entramos ya en un territorio de, de, de, de, de corrupción no se diga que se hagan gestiones para que fulano de tal sea declarado inocente, en un juicio penal o, y, pe, y peores cosas entonces ese es el tipo de, en, en, en todas partes se negocian lo, lo, lo, los partidos políticos se sientan a dialogar entonces por ejemplo en la, en, la, en la famosa ley esta de inversiones lo natural hubiera sido que los grupos de izquierda o los partidos de izquierda propongan algún tipo de de, de, de disposiciones que de alguna manera respondan a su visión ideológica etcétera ¿no? pero aquí lamentablemente no nos sucede eso no muchas veces tenemos estas malas experiencias de las que la, el acercamiento eh, no están no no están eh, no es tan democrático, digamos, sino que se esconden otras cosas, cosas. Que no, que, no, que no debería suceder Gracias doctor Hernán Pérez Luz y lo dije exactamente porque en el ambiente que está viviendo el país el que sea alguien que haya militado en otros sectores políticos es exactamente tender puentes o sea puede ser hasta un guiño no y además viniendo de la propia asamblea porque el presidente la última declaración Luz que hizo fue que va a gobernar sin la asamblea y esto, claro, generó alguna preocupación porque, para comenzar, el presidente es colegislador. Y entonces, en este sentido, ¿qué tan complicado puede resultar el diálogo con las bancadas a pesar de esta declaración del presidente, que inclusive fue más allá solo de una declaración cuando hizo denuncia, sino que pidió a la Fiscalía investigar a cinco legisladores? Bienvenida, doctora Rudy Hidalgo. Buenos días. Buenos días, Salía. Qué gusto eh, Hernán y qué gusto Medardo. Algunas reacciones a lo que mencionaba eh, Hernán, también coincidencias, por supuesto, y concretamente su pregunta. Eh, me parece que el nuevo, la nueva designación del, del ministro de Gobierno abre de alguna manera nuevas perspectivas de diálogo. Eh, y eso creo yo que le ha hecho un poco cambiar el presidente de su visión y su discurso inicial de que va a gobernar Sí, la asamblea, y después empezar a conversar o a verbalizar que va a insistir en el diálogo a través de su ministro. Eh, yo creo que es importante destacar que Francisco Jiménez es un político, digamos, de relevancia, ha tenido sus, sus actuaciones políticas ya desde hace tiempo y su presencia en esta vida. Pública, digamos, desde hace tiempo. Por lo tanto, quizá eh, vaya a utilizar sus conexiones y su capacidad eh, de acercamiento a, las, a todas las, las, las bancadas para poder generar algún tipo de acuerdos. De todas maneras, el presidente necesita sacar algunos cuerpos legales que dependen necesariamente de la Asamblea y que están pendientes, la misma ley de educación, la misma ley de, de libertad de expresión o comunicación, entre otras, que de todas maneras también son importantes. Entonces, quizá... Eh, esperemos y, y confiemos en que Francisco Jiménez vaya en esa ruta y que el nuevo ministro pues logre al menos aplacar un poco esta esta yo digo esta forma tan negativa de la asamblea que ha venido manteniéndose dudante todo este tiempo y casi no ha dejado gobernar porque hay que decirlo así no ha dejado gobernar ha querido implementar su agenda de bloqueo ahora claro yo coincido y ahí retomo lo que lo que Hernán Decía hace sí, un momento, yo creo que hay que estar atentos y hay que, hay que insistir y presionar porque estos acuerdos sean acuerdos transparentes a la luz del día, que todos conozcamos y, obviamente, respetando líneas rojas, y estas líneas rojas tienen que ser la ética, la honestidad y, por supuesto, no... no fomentar la impunidad, ¿no? Eh, porque acuerdos hay muchos, pactos, algunos pactos, ¿no es cierto?, que se hacen debajo de la mesa en política, no son buenos. Entonces, lo que hay que evitar y hay que insistir, y yo creo que Francisco, entiendo yo, no lo conozco, pero entiendo yo que él asume este cargo con esa responsabilidad, porque además, sí, usted ve en las redes sociales, la opinión pública tiene dudas respecto. ...con el al nuevo ministro, por su pasado, obviamente Correísta, mal que mal, le fue el gobernador de, de, de, de Correa, y, pero, pero yo creo que él le va a tocar eh, demostrar que él va a hacer y va a cumplir su misión y su función como tiene que hacerlo dentro del, del plano de la ética, no es fácil... No es fácil llegar a acuerdos. Sí quiero decir y destacar que el presidente de la República desde el principio le ha llamado a acuerdos, le ha llamado al diálogo. Sí ha habido reuniones, sí ha habido reuniones con el sector indígena, ha habido reuniones con el sector privado, sí ha tratado de, haber reuniones, de tener reuniones con, con algunos eh, asambleístas y con unas bancadas. El problema es que también en algunos sitios ha tenido, le, han dado la, le ha cerrado la puerta en las narices, el mismo sector indígena lo ha hecho y por supuesto la asamblea también. Entonces, ojalá, yo digo, a veces nos dé la sorpresa, ojalá a veces... Uno piensa y juzga anticipadamente, pero esperemos que nos dé la sorpresa el nuevo ministro y articule al menos algunas vías, algunas vías de acuerdos para viabilizar de nuevo, eh, insisto, los temas legales o las, las leyes que están pendientes. Gracias, Ahora, eso, gracias. De Ruth. Todas maneras, gracias. Ahí dejemos de... esta primera intervención, Ruth, para escucharle a mi Leas, porque siguiendo las líneas de usted, estaba mi pregunta tenía que decirse en ese sentido, la pregunta inicial porque le escuché al ministro Jiménez que ha dado ya varias entrevistas y él ha hablado también de líneas rojas y entonces significa que si bien es cierto que puede tener mejor acercamiento... E incluso ha sido bienvenido, ¿no? asambleístas de todos los colores políticos Le han dicho que está bien, él como ministro de gobierno Pero a él escuché decir que una línea roja es, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Y me parece muy bien porque ya sabemos que el sector correísta lo que quiere Eso es para tomarse los órganos de control y llegar hasta la fiscalía Me he cómo se lograría acuerdos a partir de este momento, pidiendo a lo mejor todos, porque ya prácticamente la presidencia de Guadalupe y Ori parece que es insostenible. Bienvenido, doctor Medardo Oleas. Buenos días. Muy buenos días. Eh, a ver, en el Ecuador se ha satanizado el diálogo. Y piensan que si algún funcionario del Ministerio de Gobierno va a la Asamblea Nacional es porque va con el maletín a comprar votos. Eso es un absurdo. Es obligación de las tres funciones del Estado o de las otras también que se crearon en la Constitución del 2008, tener un contacto permanente porque son instituciones del Estado ecuatoriano y en el Estado ecuatoriano está el gobierno nacional como el que maneja el eje central de la administración y tiene la obligación de dejar trabajar con todos los sectores sin excepción y si necesita una ley tiene que naturalmente consensuar con todos ellos y aunque tenga una visión política clara eso no significa de que nosotros de rajatabla le van a decir que no porque aquí tiene que implementarse la cultura del diálogo y del debate, que se venda la mejor opción como la válida para el Ecuador y no solamente desde el punto de vista ideológico rechazar por rechazar entonces yo creo que el ministro actual tiene que obligatoriamente que acudir a la asamblea hablar con todos los bloques y establecer eh, los cauces, los caminos, las vías para el diálogo permanente, que esa es la salida. El único problema es que el actual ministro cometió un desliz muy grave cuando dijo que iba a pedirse el inculto para Correa y eso encendió las alarmas. Esperemos que eso no haga, porque también, como él habla de líneas rojas, la línea roja no es el Consejo de Participación Ciudadana. Entre otras, él se llama Rafael Correa el hecho de indultar eh, por todos los graves delitos que cometió eh, durante su administración, que son naturalmente delitos unos ya juzgados y otros que están investigando. Entonces yo creo que hay que cambiar de idea. Lamentablemente el presidente de la República dijo que no iba a contar con la Asamblea. Error. Él no puede quemar como se está quemando. Él tiene que tener al frente político que lo represente cualquier gobierno, el ministro de gobierno y secretario General de la administración pero él no puede quemarse directamente como lo hizo, lamentablemente, para el Ecuador, cuando dijo que todos los asambleístas son ladrones, todos, sin excepción, y rompiendo rompiendo los vínculos que debe existir obligatoriamente entre las funciones del Estado. Repito, tienen obligatoriamente que conversar, que dialogar, que consensuar. Eso lo piden los ecuatorianos. Me da algo, pero otro, yo le pregunté otro, so, yo es. le pregunté sobre Guadalupe, Yori, dando por hecho, de, o sea, todos los supuestos suyos son reales, pero yo lo que pregunté es si sería un punto de convergencia el eh, prescindir de la señora Guadalupe, Yori, porque estoy de acuerdo que hay que hablar con todos los sectores políticos y sobre la mesa, porque el problema aquí no es los acuerdos, el problema es cómo se hacen sí. los acuerdos. Así es. Pero aquí tenemos viendo que, por ejemplo, el asunto de Guadalupe y Yori tiene otro trasfondo. Lo que quieren es tomarse la presidencia de la Asamblea para, a su vez, tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y eso no lo vamos a permitir. Entonces, ¿cuál es la forma cómo se puede zanjar esto? Frente al claro propósito de UNES y los señores correístas de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana para poner contra yo creo que está ahí sí eh, vigente la necesidad... De ir a una consulta para que por la vía legal y consultando al pueblo se zanje este conflicto que es de legal, porque recordemos que lamentablemente la constitución del 2008 es la que más problemas ha causado, por ejemplo no se puede avanzar en lo que es la reforma laboral por las excesivas garantías que constan en la constitución y después en la ley entonces si uno quiere hacer una reforma no lo puede hacer, lo mismo en la justicia, entonces partamos de ciertos hechos el, el, Eso vamos a hablar en el siguiente bloque, me da, le tengo que, que pasar la palabra para un apunte final antes de ir al primer corte al doctor Hernán Pérez. O sea, ustedes han, han puesto las, digamos, las cartas sobre la mesa y esos son los temas difíciles que tiene que ser digamos, solventados o administrados, gestionados por el nuevo ministro. No es por dramatizar, pero el momento es muy grave eh, porque se sabe que quieren tomarse, en verdad, como dice Mirardo Leas, eh, el CAL y después la, la presidencia de la Asamblea y hacer lo que está en el plan de ellos. ¿Cómo se, se bloquea eso? ¿Cómo se mitiga eh, las amenazas de Hernán Pérez Luz? Bueno, esa sería... Gracias. Eh... Eh, esa sería una, una forma uno de los desafíos que tiene el nuevo ministro de gobierno a ver si primero no no, no debemos descuidar que de acuerdo a la constitución el cargo la dura, el cargo del presidente de la asamblea debe durar dos años y se hizo así para precisamente darle estabilidad. No es posible que cada vez que haya una mayoría nueva, entonces eh, simplemente se vuelva a cambiar al, al, al, al presidente del Congreso, al de la Asamblea. Yo sé que existe en la ley secundaria, en la ley orgánica de la función legislativa, una, una, una, una disposición que contradice la Constitución y permite que se le pueda abreviar el periodo a la... A la, a la presidenta de la asamblea pero aparte de eso, yo creo que ahí tendrá que manejarse el, el nuevo ministro, ese sería uno de sus desafíos, o al menos asegurarse que si ya se va a remover a, las, a la doctora, a la señora Yori quien le suceda sigue en la misma línea de no permitir este, esta suerte de asalto al Estado que se viene, pues, de alguna manera intentando hacer desde diciembre, noviembre del año pasado, ¿no? Así que, bueno, veamos un poco en los próximos días, el ministro va a tener que, va a tener que enfrentar esta primera, esta primera crisis. Así es, exacto. Gracias. Aquí vamos a una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter y también al Facebook. Ya volvemos.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 Gracias por seguir con nosotros. Están dialogando la doctora Ruth Hidalgo, académica y directora ejecutiva de la, Fundación Participación de la Corporación Participación Ciudadana, el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Hernán Pérez Luz, destacado analista y articulista. Ruth, la consulta popular para lograr la reforma tendría que ser realmente puesta ya en el tapete. Parece que esa es una de las pocas oportunidades para encontrar realmente un mecanismo de gobernabilidad. Por lo menos eso es lo que se ve o estamos inclusive forzando situaciones por la angustia que tenemos de cómo está el país. Ustedes han trabajado en esta materia. ¿Qué temas son esenciales? El gobierno habla de tener, le escuché también al ministro Jiménez, de tener dos cámaras pero también de propiciar no es cierto, la, el fomento de empleo, la creación de empleos y la seguridad. Ustedes ¿Cuáles sugerirían, Ruth? Sí, gracias, Talía. Evidentemente, la propuesta de ir hacia una consulta popular es una herramienta, primero legal, pero sobre todo, tal vez necesaria y oportuna en este contexto. Eh, lo importante, sí, como usted menciona al final, es... ¿Qué, eh, cuáles son los temas y cuáles serán los temas que por fuerza deberán estar en la consulta. Y hoy tengo una deformación, y hay que decirlo así, por fuerza que nosotros hemos venido trabajando como participación ciudadana, inclusive con el mismo Medardo y otro grupo, esta propuesta de reforma del sistema de partidos, en lo personal, más allá de las preguntas que vayan dirigidas quizá para el tema del fomento del empleo, articular una mejor, una mejor um, forma de, de, de, de mejorar la economía, yo sí creo, y es mi criterio personal, que debería también eh, tener la consulta algo referente al sistema de partidos. ¿Y por qué? Porque venimos discutiendo desde hace tiempos que el defectuoso sistema de partidos que tenemos hoy es la génesis y es el padre y madre de muchos de los defectos políticos que estamos viendo hoy en la Asamblea. Si no... Eh, sanamos eso si no curamos y si no somos rigurosos en cambiar de raíz y de, y de una manera como rajatabla esta estos sobrepoblación de partidos políticos y, le, y no le ponemos normas rígidas vamos a seguir teniendo una asamblea igual, similar o peor vamos a seguir teniendo norma estos rígida? candidatos que ¿Cuál sería una norma rígida los partidos por ejemplo por, sí, claro. por ejemplo el que los partidos el tema de territorialidad que los partidos nacionales, que hayan dos tipos de partidos, nacionales y locales, para que jueguen cada uno en su cancha, en la cancha que les corresponda. Los partidos nacionales, por ejemplo, deberían tener la capacidad de presentar eh, candidatos, ¿no es cierto?, para presidente, vicepresidente para parlamentarios andinos y asambleístas y los locales para todo lo que son prefectos, alcaldías, juntas parroquiales y por supuesto los consejeros de los municipios. De esa manera... Usted solamente pensando en eso, usted ya bajaría por fuerza el número de los 250 o 300, porque se supone que va a haber 300, porque hay 80 partidos más en cola aparte de los 250. Adicionalmente a eso, el obligarles a tener un registro, un registro y un padrón electoral de por partido o movimiento, y que ese registro electoral repose y sea entregado y verificado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted cree de los 250 partidos de dónde que están ahora en, en cómo se llama en, en funcionamiento y uno se pone a pensar y hacer los cálculos y ni siquiera el mismo padrón electoral alcanza porque significaría que para que haya habido las firmas suficientes individuales para los partidos y movimientos más de 250 y ahora más de 300 significaría entonces que casi toditos nosotros estamos estaríamos registrados como afiliados o adherentes y ese es otro de los temas más rigurosos que nosotros creemos que debería que debería cambiar es decir nosotros creemos que ya no debería ser solo adherentes sino solo afiliados talía. muchas gracias doctora Rudidalgo. doctor Medardo Leas. Dejemos ya lo de, los, lo de los partidos políticos, que es un punto esencialísimo en el país, es que realmente parece que es la génesis de los problemas de este momento. Y vamos a lo que ha dicho el ministro de Gobierno y lo que muchas personas han hablado de la bicameralidad. ¿Mejoraría eso la gobernabilidad? ¿Mejoraría la representación inclusive allí? Porque se pondrían otros condicionamientos para y otras condiciones más que nada para ser candidatos. Sí, yo he sido eh, un defensor de la bicameralidad, pero bajo otro concepto. Por ejemplo, mi planteamiento desde hace muchos años es que tengamos una Cámara de Senado con un senador por provincia, personas que superen los 45 años, porque solo la edad les da la tranquilidad y la visión para ser un senador. Cámara que además tendría las funciones de nominación de las principales autoridades, con esa extravisión calma y naturalmente previo un concurso que debe realizarse por méritos o posición veeduría. Y la otra cámara tiene que ser de legisladores, que se dediquen a tiempo completo a legislar, pero para ser legislador no podemos aceptar que tenga 18 años, por lo menos 25 años es un título universitario, legislar es la profesión eh, más difícil que hay. Por aquí eh, se pone a cualquiera a legislar y, eh, bueno, y no se ponen requisitos. Pero quiero dejar claro un concepto en este programa. Si vamos a consulta para hacer reformas parches, muy difícilmente se va a tocar la Constitución. El mal en el Ecuador es la constitución del 2008, la cual tenemos que desaparecerla y para eso la única forma es aplicar lo que dice el artículo 244 de la constitución, que ha sido mi tesis. En la pregunta, la consulta tiene que decirse, se convoca una asamblea constituyente para reformar la constitución en base de la estructura y arquitectura de la constitución de 1998 y adaptando naturalmente las normas desactualizadas y poniendo un congreso bicameral y, eh, y dando las normas y garantías necesarias para tener no una constitución reglamentaria, sino una constitución que nos permita tener un nuevo código de trabajo, que nos permita manejar adecuadamente lo que es la seguridad, lo que es la política. No hay otra salida, repito, no hay otra salida. Y como al presidente le toca, si, si hace la llamada consulta para la asamblea, poner las normas y las reglas de la constitución de la asamblea, Ahí está el control que pedimos a los ciudadanos. Ponga un asambleísta por provincia y otro por cada 500.000 electores, a efectos de tener una asamblea de no, no más de 40 o 45 ciudadanos que se dediquen a hacer la nueva constitución. Caso contrario, no saldremos de esta constitución del 2008 que tanto problemas nos está causando y tanto freno pone para el desarrollo del país y para el manejo de una política adecuada. Gracias doctor Mirardo Leas. Doctor Hernán Pérez Luz usted que conoce tanto la materia del derecho y sigue lo que pasa en el país y, y, y le toma el pulso en verdad al Ecuador cómo está este momento. Se habla, se habla de la gente que está más cercana al, al gobierno que le gustaría hasta en 10 meses para que, no, para que no coincida con la campaña eh, sección de los candidatos seccionales del 2023 estos plazos es fundamental, pero esta propuesta que ya viene repitiendo en algún segmento de la población de gente, además, ilustrada, de poner en vigencia, de a lo mejor consultarle al pueblo la vigencia de la ley de la Constitución del 98 versus la de 2008, ¿es conveniente, es legal? ¿No se hablará de que se están quitando todas las los conquistas que se hizo en Montecristi? <risa> Gracias. Sí, este, interesante. Sí he escuchado esa propuesta. Eh, no, no es tan fácil eh, la, eh, una, una decisión como esa va a tener que pasar por la Corte Constitucional, necesariamente. Eh, en, en el Ecuador hay tres formas, básicamente, de introducir modificaciones a la Constitución. La una, vía la, las enmiendas que son reformas, digámosle así, puntuales, que no afectan órganos del Estado, etcétera, y que se puede hacer muchísimo a través de enmiendas constitucionales. La otra son reformas un poco más estructurales, eh, como por ejemplo la bicameralidad, etcétera que eso tendría que pasar por medio de la Asamblea, y tiene un procedimiento eh, diferente y un poquito más engorroso. Y finalmente la convocatoria a una Asamblea Constituyente para simplemente pues, de definir uno, una nueva Constitución. El, el, el poner en vigencia una Constitución ya derogada por la vía de una consulta popular eh, no la tengo tan clara, no, no veo no sé si la Corte Constitucional vaya a dar el, el, el, la, la luz verde en, pero pero no yo no puedo dar un criterio todavía tan definitivo pero sí pero de alguna manera expresa el sentimiento de que tenemos que introducir reformas profundas en el marco constitucional de eso no hay duda este Talía, eso no hay duda sí es verdad que tenemos una, una, una serie de deficiencias en la parte orgánica de la constitución lo que acaba de decirnos sé, Ruth por ejemplo eh, hemos inventado o se ha diseñado un sistema en el cual el derecho de participación eh, se lo ha extendido de una manera ex, exagerada dejando de lado otra necesidad que tiene el país que es estabilizar su democracia eh, eh, tener una poco más mayor transparencia en, en los actores políticos. Es decir, eh, ha habido una, una, una, una, una, ex, una un exceso de creer que la, el derecho de participación permite prácticamente que en cada barrio de, de, del Ecuador uh -huh. haya un candidato a la presidencia de la república, y eso no puede ser. Sí, a veces uno dice se le ha perdido el respeto a la, a la alcaldía, a, se le ha perdido el respeto más aún a la presidencia, porque aquí, un montón de gente se quiere presidenciales y realmente eso produce como angustia. Digo, tanta autoestima no queremos, ¿no? En ese aspecto, porque la gente no sabe la, la, la distancia que hay para y el conocimiento y todas las cualidades que implica eso. Ruth, todo esto es interesante, las reformas, y habrá tiempo para, para analizarlas si es que se concreta la consulta. Pero estamos en un país muy conflictivo, un país donde nos polarizamos absolutamente en todo y creo que. Con excepción del fútbol, ya hace tiempos eh, la diferencia limítrofe con el Perú nunca más nos unimos y no hay el riesgo por ejemplo de que pase con una consulta, una eventual consulta lo que le pasó a Febes Cordero haciendo inclusive una pregunta que todo el mundo decía imposible que la gente le diga no, y le pasó también a Sixto Durán Ballén que una vez le aprobaron la consulta pero cuando ya estaba en declive su popularidad, dijeron no a un tema que todo el mundo decíamos sí, ¿qué riesgo se pone? porque realmente imagínense si es que hay la consulta popular y no sale como el gobierno ha planteado Realmente quedaría una situación muy preocupante, Ruth. Definitivamente. Eh, como sabemos y acaba usted de mencionar, las consultas populares en el Ecuador no son o no se vuelven consultas sobre el contenido mismo de, la, de lo que se pregunta, sino desafortunadamente terminan siendo eh, consultas a favor o en contra del presidente de todo. y efectivamente la historia nos ha demostrado que las consultas que se ganan son aquellas en las cuales que son presentadas el momento de alta aceptación porcentual digamos ante la ciudadanía y entonces allí tienen mucho, mucho chance de, de ganar, por eso creo yo que la consulta popular que fue llamada por el presidente Moreno fue un desperdicio en términos de articular la o quitarle al Consejo de Participación Ciudadana uh -huh. la designación de los órganos de control. Era esa la oportunidad porque en poco tiempo de entrada el presidente, esa era la oportunidad que se perdió. Pero bueno, volviendo a su pregunta, ¿es el riesgo? Definitivamente sí. Por eso creo yo que aquí juega un papel supremamente importante la oportunidad en, en términos de tiempo, ¿verdad? Creo yo que es importante que si esa consulta se ha tomado, la decisión de llevarla adelante se lo haga pronto. Yo estuve viendo y estuve escuchando algunas intervenciones de miembros del gobierno que, en referencia a la, a, la, a la aceptación y parecería ser que el presidente tiene una aceptación entre paréntesis, aceptable, no muchísima, pero no, no tiene una mala aceptación, lo cual me imagino que será tomado en cuenta ese, ese factor para decidir el tiempo y la oportunidad de la consulta. Ahora, claro, existe siempre el riesgo existe siempre el riesgo de perder la consulta no solamente se perderá la oportunidad de cambiar sustancialmente los temas institucionales más de urgencia, se perderá la oportunidad de, que, de darle al mismo presidente posibilidades de gobernar de mejor manera y por supuesto su imagen un presidente que pierde la consulta también sufre su imagen, ¿no? su imagen política su presencia y eso también podría, podría atraerle un saldo negativo a su gestión finalmente. Gracias, gracias doctor a Rudy sí. Y bien su puntualización de lo que hizo el expresidente Moreno, porque si uno no recuerda y, y, no, y no valora cómo se perdieron la oportunidad, se repite lo mismo, claro. Él hizo el momento oportuno, pero no hizo la pregunta fundamental, el cierre de, de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y eso sí es dramático. Aquí vamos a hacer una pausa para volver con un tema que realmente el país ha aplaudido en la medida que puede, pero también ha hecho varias reflexiones sobre lo que prácticamente, entre comillas, nos está dando, haciendo, así, en lo criollo, Estados Unidos. Hacemos una pausa, como he dicho, y ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos. Están hoy en Descifrando el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Hernán Pérez Luz. Destacado analista y articulista Y la doctora Ruth Hidalgo Académica y directora ejecutiva De participación ciudadana Doctor Medardo Leas ¿Cómo recibió usted la noticia De que finalmente le detuvieron En Miami, que bueno, en algún lado de la Florida a, Al excontralor Carlos Polit, Y que claro Tiene seis delitos federales y que realmente podía ir a prisión 100 años, ¿no? Y mientras acá las causas no, no han caminado. Doctor Oleas. Yo recibí con alegría y tristeza. Alegría al saber que no hay impunidad en un país como en Estados Unidos y que eso ayuda al Ecuador. Y tristeza al saber que nuestro sistema judicial y de investigaciones que tiene la Fiscalía no avanza. Aquí, por ejemplo, en el caso de Brecht, tenemos archivado el informe que, pre eh, que presentó Estados Unidos a través de su comité de justicia, donde daban nombres y apellidos de los que recibieron en las colimas de Brecht. Y eso no se hace público. Entonces, algo está fallando. Porque cuando un gobierno extranjero sí puede demostrar de que todo el dinero de la corrupción que se generó en el Ecuador y que le entregó de Brecht a Polis fue invertido en los Estados Unidos y que ahí están iniciando un proceso por lavado, eso significa que fue cierto toda la trama de corrupción en el gobierno de Rafael Correa que era cierto que el gobierno a través de su contralor recibieron millones, millones de dólares para permitir el reingreso de la compañía Odebrecht después del fracaso en, en el proyecto de San Francisco en la provincia de Tungurahua y es un jalón de orejas, repito para la justicia, porque aquí no se está haciendo absolutamente nada Me, imagínense en el caso Bucarán el caso Bucarán el, ahí está paralizado en la ciudad hoy. Aquí no hay juez que se atreva a fiscal que se atreva a acusar. Por lo menos el gobierno de los Estados Unidos le quitan las visas a la familia. Pero señores, no podemos seguir así. Y yo aspiro que en Estados Unidos por lo menos se le exija al señor Polit, eh, si él se sometió a la colaboración voluntaria dentro de la investigación, a que dé los nombres de las demás personas involucradas. Porque no podemos tener aquí a que todos estos delincuentes se anden paseando por el mundo, haciendo gala de los dineros mal habidos, cuando aquí tenemos una, una escasez de dineros para la salud, para la educación, para la obra pública, etcétera, etcétera. Gracias, doctor Medardo Leas. Doctor Hernán Pérez Luz, usted que litiga en una corte en Nueva York, que conoce tanto... Cómo funciona eh, la justicia en Estados Unidos, el hecho de que le detuvieron a este señor y le están procesando por seis casos hablan de lavado de activos, participación en propiedades y actividades ilícitas de corrupción. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo cree que eh, concluyeron y le, y le detuvieron? ¿Y qué destino tendría? No, porque al parecer este momento puede tener libertad condicional. Bueno, Talía, eh, interesante su pregunta. Eh, Curiosamente a él lo han detenido y lo van a procesar y muy probablemente lo van a sentenciar eh, por ser, tener nacionalidad estadounidense. Esto puede parecer extraño. Eh, eh, a él se le ha aplicado una ley eh, que se llama la ley de las, vamos a traducirlo al español, ley de las prácticas corruptas en el exterior. Ya, es por eso. Por virtud de esa ley eh, ciudadanos norteamericanos ciudadanos norteamericanos no ciudadanos extranjeros que cometan o que incurran en eh, perdón ciudadanos estadounidenses que cometan o incurran en delitos de corrupción en el exterior, no en Estados Unidos, porque, bueno, obviamente en Estados Unidos sí, pero si lo llegan a cometerlo inclusive en el exterior, en un país extranjero y sobre los cuales puede haber una, son detenidos en Estados Unidos, eh, la ley permite a la justicia federal ejercer jurisdicción. Es un caso raro, es un caso de una jurisdicción, eh, digamos, extraterritorial. Si, si usted quiere no porque el delito lo ha cometido Poli en Ecuador no uh -huh. en Estados Unidos creo que le han, le han le han encontrado la forma también de asegurarse que eh, por la vía del uso de, de, de sistemas financieros también hay una hay hay el, el incurrido en delitos digamos o, o, o hechos o, o ejecutados en los Estados Unidos ahora esta ley esta ley es relativamente es antigua pero, pero nueva en el sentido que recién hace unos 15, 20 años los Estados Unidos ha comenzado a ponerla en práctica, tal punto que en el Departamento de, de, del Tesoro existe una división que tiene un nombre bastante curioso que se llama la División de la Cletocracia Extranjera, en la que hay un grupo de, de, de, de, de, de, de fiscales especializados, una oficina completa, en la que, curiosamente, lo que hacen ellos es encontrar activos verdad, eh, productos de la corrupción en Estados Unidos. Esta ley, eh, vea usted dónde nace, esta ley nace a raíz de la, del golpe de Estado de Allende. Mm -hmm. Cuando se descubre, eh, en las investigaciones que hizo la Cámara Baja de los Estados Unidos, que las compañías americanas habían estado involucradas en financiar algún acto de corrupción en Chile. Como reacción a eso, como reacción a esa, a, esa, a esas, a esos, uh, esas determinaciones que se hicieron, se pasó esta ley por la cual inclusive compañías multinacionales que cometan actos de corrupción en el extranjero, ¿no verdad?, son también sujetas a serias serias sanciones penales, y no solamente compañías, sino ciudadanos, individuos que sean de cada nacionalidad norteamericana. En otras palabras, <risa> los Estados Unidos resulta que ha tomado muy en serio el tema de la corrupción, porque lo ha convertido de alguna forma en un delito casi universal. Es decir, a donde un, un un ciudadano de nacionalidad eh, norteamericana, estadounidense, aunque vaya al África, y en el África comete un delito de corrupción, yo juez o FBI tengo la posibilidad de sancionarlo, obviamente si lo, lo, lo agarro aquí o, o, si, o investigo y luego buscaré su extradición. Es un ejemplo que, que, que, de, que de alguna manera debe inspirarnos a nosotros a tomar en serio el tema de la corrupción. Las, la, la, la, los cargos, los, las sanciones son en el ecor de las menores que hay en el Ecuador. Usted acaba de decir 100 años. Sí, probablemente no cumpla los 100 años, pero sí son, son sentencias extremadamente fuertes porque hay una decisión del gobierno federal de que no se vea a Estados Unidos como un paraíso de corrupción. Entonces, son, son sanciones muy muy severas. Ah, Así muy que, bien. bueno, esa es la historia de esta ah yo, de la, esta yo le agradezco, en verdad, porque, por ejemplo, por primera vez escucho, y eso me parece un... un una puntualización muy buena y muy informativa incluso de que se le juzga como ciudadano estadounidense y entonces ahí inclusive la ley parece que es más fuerte y me parece muy bien, tampoco no sabía que que usan casi digamos la extraterritorialidad para seguir a los corruptos y eso es ejemplar y eso es de ejemplar, Ruth mientras tanto aquí en el Ecuador este señor era el contralor 100 sobre 100 que sacaba las mejores calificaciones y en el sumo del cinismo pues eh, el señor dijo un día que a Correa se, te, te están llevando, te están robando, como si el dinero sería de Rafael Correa y no el dinero del Estado. Con lo que ha pasado en Estados Unidos, comparado con lo que ya decía también Medardo Leas, que aquí están detenidos algunas cosas, pese a que han seguido una gran ruta de trabajo. Doctora Rudy Hidalgo, ¿qué le, ¿qué le dice a usted lo que está pasando en cuanto a la, la administración de justicia en el Ecuador? Eh, ciertamente, Talía, eh, el sistema de justicia es uno de los eh, pilares más importantes del Estado de Derecho, ¿no? Y realmente es bastante difícil que, si no hay un cambio drástico en el sistema de justicia, el tema de la corrupción cambie y sobre todo la impunidad. Hay que tomar en cuenta que fueron 10 años... Diez años en los cuales la justicia fue infiltrada políticamente, que es justamente lo que no se debe hacer. Es decir, el momento que usted tiene una justicia, que cumple una agenda política, que persigue a los, a los adversarios del, del poder, usted está perdido porque le denega justicia a los ciudadanos, que es justamente lo que se espera de una justicia independiente. Es decir, que el acceso a la justicia, el debido proceso sea una garantía. Entonces, eso durante 10 años fue, digamos, fue infiltrado, fue corrompido y es muy difícil desmontar ese sistema ¿no es cierto? Eh, corrupto de la, de la justicia. Es complejo. Y yo estoy segura que muchos de los que están allí hay mucha gente honorable, pero otros no. Y realmente esta gente que no es honorable es la que está ahí articulada con una agenda también de, por ejemplo, detener los procesos, eh, generar incidentes, de manera que todos estos casos que son digamos, desconocidos a viva voz y a todas luces, no logren su objetivo y no sean los corruptos castigados. Por eso creo yo que es sumamente importante este mensaje de la, por parte de la Embajada Americana. Yo creo que lo que ha hecho la Embajada Americana, fíjese usted cómo les niegan la visa a, a, a los Bucarán, una familia que además cada vez que había un escándalo relacionado con ellos iba a Miami, luego regresaba, hacía sus chanchullos, volvían a Miami. Y utilizaban obviamente esa visa americana como un salvoconducto para tener impunidad. Entonces ellos les quitan la visa y hacen algunas denuncias. Yo creo que eso yo lo veo como un mensaje a García. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia ponga sobre la mesa con nombre y apellido quiénes son aquellos que para ellos no son dignos de tener una visa, habla mucho, y dice sobre todo, bueno... Eso hago nosotros, qué van a hacer ustedes desde la justicia. Sin embargo, ayuda, ha ayudado mucho a, a, a tener un empuje, no es cierto, para que para presionar a que la justicia haga su labor. Pero yo se le veo bien difícil eh, tal día con honestidad, porque yo le veo todavía una justicia bastante bastante floja. Eh, María del Carmen Maldonado re, eh, renuncia y renuncia de la manera así de un día para otro, eh, de la manera tan también fresca, ¿no? Si ella se va, no da cuenta cuentas a nadie y estando ahí tantos años simplemente coges de da la vuelta y se va. Y, y yo creo que ese es otro tema que, que, que hay que en algún momento verle cómo se le puede dar la vuelta y cómo se le puede reforzar. Acuérdense Gracias. que la misma fiscal muchas veces se ha quejado de eso, ¿no? Así es, y la fiscal también tiene Demasiado, bueno, ...demasiados casos y muy pocas personas para investigar, muy pocos jueces... ...y entonces es un momento dado... ...todas las, todas las cosas como que apuntan a que la impunidad campee... ...y eso es lo que angustia... ...doctor Medardo Leas, usted ya mencionó algo... ...de cómo están los procesos de pólida aquí en el Ecuador... Pero en verdad el sistema judicial ecuatoriano tiene, aquí tiene una sentencia ejecutoriada por concusión y tendría que pagar 40 millones de dólares con reparación, ¿no? Es un delito imprescriptible, pero está allí congelado. Lo que decía Ruth, ¿cómo hacemos para más o menos aprovechar esta situación? Y claro, nos están dando haciendo, repito esa frase... <ríe> un poquito extraño ¿no? en el castellano, pero nos están haciendo el trabajo en Estados Unidos y debería eso servir como para una alerta, un llamado de atención o hasta un acto de motivación para la gente a que los jueces accionen, doctor Oleas. Así es, hay que pedir la extradición de este señor. ...y hay que ejecutar naturalmente el cobro de las medidas eh, que se ordenaron con el pago con indemnización... ...porque el, el señor tiene todos los bienes muy bien invertidos en Miami, entonces ahí podríamos cobrar... ...pero déjenme contarle la triste historia del país a, a todos ustedes y a la ciudadanía... ...es muy triste saber que porque ponen en la constitución del 2008... O una norma que dice que el dueño de la investigación para procesar y procesar solo es la fiscalía. Nadie más puede investigar. Pero se olvidaron de que en el Ecuador se cometen más de 5 millones de delitos por año. 5 millones. Mm. Y los únicos que pueden investigar son los 1.600 fiscales. Mire usted el absurdo. Cuando la mayoría son delitos menores que bien pueden manejar investigar a los policías, son 50.000. Y liberar la carga para nosotros más de más importancia la fiscalía ese es el principal cambio que tenemos que ir solamente eh, se me paralizaron los, eh, eh, eh, se me paran los pelos como dicen aquí vulgarmente, cuando me tenéis que hay 160 delitos de violencia contra la mujer y nadie dice nada y estamos en un sistema donde no funciona la justicia, donde no funciona la investigación, la fiscal se queja de que no tiene personal. Entonces, pues, ni dándole 50 mil fiscales, ella podría atender esta gran demanda que, que tiene la sociedad para el control de la delincuencia. Entonces, de estos casos debemos profundizar y no esperar que el trabajo nos den haciendo el gobierno de los Estados Unidos, entonces hay que reflexionar, por eso cuando propongo yo los cambios eh, constitucionales tienen que ir por esa línea, pero una línea que demuestra que el sistema actual no funciona, que el sistema actual es corrupto, que todavía están los jueces que se tomaron en la época de correr la administración de la justicia, están todos ahí, uh -huh. en la propia fiscalía, están los mismos fiscales, y eso es público, es notorio, pero no hacemos nada. Así es. Por eso tenemos que irnos a los grandes cambios. El correísmo colonizó los juzgados y también las instituciones públicas, ¿No? Y es bien difícil liberarse de eso por lo menos hasta ahora. Aquí hacemos una nueva pausa, debo recordar a la audiencia que descifrando puede ser escuchado en 97.7 y siete punto siete FM en centroecuador.es en Antena 1 Voces de Azuayas y en YouTube. Ya volvemos continuamos en Descifrando con Talía Flores una revisión de los hechos más importantes de la semana Retomamos el diálogo y voy con el doctor Hernán Pérez Luz Continuemos con este tema de Poli que realmente ha causado también un sacudón en el país sobre todo porque nos ha recordado que y eso es un, una cosa buena que eh, así pasa el tiempo, la gente que ha cometido estos horrores y que se ha llevado tanto dinero con tanta sinvergüenzura habiendo sido contralor el que tenía que sancionar se llevaba el mismo el dinero lavando las prácticamente las las glosas que no significan como ellos dicen diluir esta responsabilidad doctor eh, Pérez Luz de que un contralor eh, a los enemigos toda la carga Todas las, en las losas y el desvanecimiento a los amigos, ¿cómo hacemos para que esto ya sea anulado? ¿O hay alguna manera de que alguien controle a la Contraloría? ¿En qué situación está el Ecuador? Eh, bueno, es es, es gravísimo lo de, lo, lo de Poli, porque es prácticamente la culminación. Llegó, llegamos a, a un punto de quiebre, un clímax en el Ecuador, eh, parecía como imposible lo que hemos estado viendo, que un Contralor General eh, se jacte, recuerden ustedes la grabación, él se jactaba de que él recibía coimas al contado, uh -huh. los señores de Odebrecht tuvieron que alquilar una habitación en el mismo piso de él, ahí en, la, en las torres del Swiss Hotel de Quito para poder manejar, entregar el dinero en sacos eh, de, un, de simplemente no, no tener que tomar el ascensor sino pasar de la habitación de ellos a la de él eh, en una especie de carritos llevándole la plata eh, hasta ese extremo se llegó y él se jactaba de que en el caso de él pues él pedía siempre la plata al contado pero bueno, ¿qué hacer? ahí el problema muy serio es la reingeniería de la Contraloría eh, eh, quien, quien venga, por eso es tan importante esa designación talía hay que defender el país tiene que defender a capa y espada a, la, a, a un proceso de transparencia para designar al nuevo al nuevo al nuevo a la nueva persona que vaya a ser titular de la contraloría general del estado eh, este eh, eh, la, la Contraloría es fácilmente una una, una un espacio de, de corruptela de, de, de, de chantaje, de, de clientelismo de corrupto, digamos mire, la, mire la, la la forma como sea el caso La Torre la, la doctora Salazar está haciendo malabares y se ha pasado un año y no hay un no hay todavía la audiencia para el juicio, un año, es decir el caso, el caso de sobornos verdad fue de, se hizo en un año todo, se hizo en la primera instancia etcétera, casación y se cerró casi en un año y en el caso de, de, del señor Celi no se puede todavía llamarlo a un juicio, siempre ¿A qué que se ahí hay eso? toda una, es una cosa realmente impresionante eso ¿Y por qué cree que, que esta diferencia? Porque realmente la agilidad que porque, se tuvo, todo porque, estaba como porque, el camino asfaltado en el caso porque, de, de, del correísmo y se hizo bien. En el, en el Ecuador el cargo de contralor puede resultar ser más poderoso uh -huh. que el cargo del presidente de la república, uh -huh. por la cantidad, la, la facilidad con que se establece unos mecanismos de, de una red de corrupción que se, se, básicamente son favores que se van debiendo y se van creando toda una estructura en la que luego se cobran esos favores, y eso es lo que ha estado sucediendo aquí. Un año, un año, y todavía no puede no podemos tener un, hasta el punto que afortunadamente la Fiscalía ha trabajado en unos delitos eh, a, que no los habían eh, eh, analizado, sí. y, y se ha presentado, de lo contrario en este momento era muy fácil que el señor contralor digamos es contralor esté también ya de viaje en, en, en saliendo del país así es así es Bu buena puntualización porque además claro los abogados tratan de buscar todos los resquicios pero a veces no es tan santum en este caso porque es eso, versus la sociedad no esos sí esos resquicios talía, no son aceptados en, no, no digamos ya en Estados Unidos en ninguna parte del mundo Puede ser que un, un, un abogado se sentís que se, se tuerce el tobillo, se uh -huh. suspende la, la, la audiencia. Así es. Aquí tenemos un caso aquí de, la, de la chica vaquerizo a que la mataron a, a punta de golpe y una jueza ha declarado nulo todo el proceso porque supuestamente en una audiencia uno de los abogados de uno de los de los acusados no pudo ir a, a una audiencia y se anuló todo increíble. Realmente eso es esa indefensión social prácticamente es lo que le tiene al país así. La gente creo que no se preocupa mucho a la hora de votar porque dice vienen simplemente a hacer eso, a tomarse el poder. Ruth, yo no creo que debemos dejar de puntualizar lo de Poli que realmente un tipo funesto para el Ecuador, que enjuició a los miembros de la Comisión Anticorrupción y logró una sentencia de un año de condena, y ahí estaban personajes como Julio César Trujillo, la doctora Isabel Robalino, de más de 100 años, fue sentenciada por un por un, un, un caso, una querella de, de, de Poli, o sea, se llegó a los niveles más insólitos y, y la desmemoria a veces nos arruina como país, porque la gente no se acuerda que todo esto fue durante el correísmo, que con ...controlaban todas las instancias de la justicia y del poder. Así es, Talía, y además hay algunas cosas también que no se ha dicho. Acordémonos que Polit era, en teoría, jurídicamente, eh, quien tenía que controlar el uso de recursos públicos... ...durante las campañas electorales y permanentemente durante el año. Y yo como directora de participación ciudadana doy fe que nosotros, a través de nuestros monitoreos fuimos la piedra de toque del presidente Correa en ese tiempo y de sus asesores de Alvarado respecto a la no utilización de recursos públicos e insistimos varias veces con el Contralor que él tenía que tomar acciones respecto de lo probioso uso de recursos públicos para publicidad oficial y para, además, a través de los canales incautados perseguir con sus líneas editoriales a los opositores del régimen y él no hizo nada. Él, además aceptó y se hizo de la vista gorda cuando en buses, en buses los mismos eh, funcionarios públicos eran obligados a utilizando bienes del Estado, participar en las campañas, en las marchas, etc. Es decir, no solamente es todo lo que lo que usted menciona y lo que y, y lo que eh, Hernán dice, yo creo que eh, el, el Carlos Polis fue un personaje muy negativo oscuro, ¿no es cierto? para la democracia ecuatoriana, porque yo creo que fue el artífice, obviamente de todo el aparataje de la impunidad, porque ayudó a partir de una, de una, del ejercicio de una función que además es uno de los más importantes, Talía. Hay que entender, y el ciudadano tiene que entender, que la Contraloría General del Estado es un órgano que. Es tan poderoso que ayuda a controlar los desmanes del poder, nada más y nada menos que eso. Por eso es que la Contraloría es la joya de la corona, así la digo yo, y todo el mundo lo que quiere es llegar al poder para manipular el Consejo de Participación Ciudadana y ganársela la, y, y apoderarse de la Contraloría. Tan importante es la Contraloría que en octubre de 2019 fue quemada de principio a fin para evitar tener acceso a los archivos importantes donde reposaban efectivamente muchas de los de las pruebas respecto a los procesos de corrupción de manera que yo coincido con Hernán, creo que como ciudadanos tenemos que estar pendientes de qué es lo que va a pasar con la contraloría y creo que a ese, a, ese, a ese organismo tiene que ir solamente gente proba y no podemos permitir que se que nuevamente se politice de la peor claro. forma nadie yo creo ¿no? nadie yo no tengo ningún poder sino solamente como siempre ciudadana y periodista digo, nadie que haya estado en el poder y peor que haya tenido una laca, una mancha. Por ejemplo, recordando a Hugo Ordóñez de Espinosa, Alfredo Corral Borrero, o sea, son gente que dignificó la función porque no es el cargo el que le hace a la persona sino al revés. Y entonces, eh, yo creo que mientras haya la manera de que se esclarezcan todas las situaciones, este país lo que necesita es transparencia totalmente, porque la impunidad nos está matando. Medardo Oleas es bueno que Pólida haya sido uh, allí arrestado y que obviamente va a tener que declarar porque no va a cumplir 100 años, porque no le da la vida no para cumplir, pero los años que le, que le quiten de sentencia pero de todas maneras van a ser varios y no va a querer sino tener lo mínimo posible. Hay la confianza me da roleas de que diga algunos nombres de que cante finalmente poli de miami tal vez tal vez sí tal vez no yo no tengo mucha confianza porque ya se moverán las presiones por parte de los grupos de los que que le irán a amenazar como sucede siempre en estos casos y pretenderán ahí tenerle callado como como estamos viendo algunos de los detenidos que están en el país y que cierran su boca a efectos de que su familia esté en paz pero yo no quisiera dejar eh, este programa sin hacer un análisis de lo que dijo Hernando él dijo que hay que hacer una reingeniería, uh -huh. porque yo creo que es obligación de todos los ecuatorianos evitar que nuevamente entre un contralor hacer lo que hizo porque solo en nuestro país dice se nombra al contralor y se le da todas las facultades para que haga y deshaga como le dé la gana yo creo que solo en el Ecuador dice el contralor nombra al subcontralor al, al y hemos visto como vergonzosamente cuando Polis iba a ir ya le quiso poner a una amiga suya de confianza en vez de ser y se le rompió los papeles se acuerdan de esos hechos bochornosos sí. y vergonzosos entonces con eso yo creo que lo que el país necesita es una reingeniería entonces no pensar en una sola persona como contralor yo eh, pensaría en el tribunal de cuentas que tengamos ahí unos cinco personas para que los cinco no se pongan de acuerdo como el manejo y buscar la forma de descentralizar a efectos de que el control no sea total por parte del contralor quien decida si a este le emite una clase, si a este le perdono, porque eso no es admisible en ningún estado de derecho bueno, ahora estamos en el estado de derechos donde los delincuentes tienen más eh, más derechos que, que las propias autoridades, que los propios ciudadanos entonces pensemos en una reingeniería Ahora que estamos hablando de. ¿Y reformas, quién tendría que.? ¿en, ¿En qué instancia.? Perdón, ¿en qué instancia se tendría que tramitar la reingeniería? ¿En la Asamblea? ¿Cambiar las leyes? No, ¿Cambiar dónde? Es que solo en la Constitucional. Solo en la Constitucional, lamentablemente. Por eso yo soy, repito. Yo creo que eh, tenemos que irnos a una Asamblea constituyente. Ojo, yo no dije que se ponga en vigencia la Constitución de 1998 y yo dije que para que utilizando la estructura la arquitectura de la constitución de 1998 y tenemos una nueva constitución actualizada acorde a las necesidades por ejemplo el bicameralismo que estamos hablando para lo que sería el congreso nacional hoy llamado asamblea nacional para reestructurar lo que sería la contraloría para cambiar lo que es, eh, sería el de investigación en la fiscalía para que funcione adecuadamente la justicia es decir estamos tocando temas muy importantes y muy necesarios para que el país salga de este estancamiento irresponsable al que nos llevó el exceso de garantismo que consta en la Constitución de 2008. Que lo único que sirvió es para proteger a los delincuentes que asaltaron y se llevaron el país, eh, no solo en costales, en aviones presidenciales. Porque uh -huh. es una vergüenza que los aviones presidenciales hayan servido para sacar dinero y han ido a los paraísos fiscales, y como sabían que en Estados Unidos les pueden coger, entonces estos se fueron ya a, a otros lugares, claro. en Europa, en Asia, etcétera, etcétera. Así es. los cambios, repito, tienen que hacerse y tiene que también incluirse este cambio a la Contraloría. No podemos darle tanto poder a a los ciudadanos. Gracias, doctor Medardo Leas, y yo les voy a invitar para... Continuar esto en algún próximo programa porque se han quedado cosas por decir, muchísimas cosas por decir y cosas muy interesantes que tocan la profundidad de realmente eso de la reingeniería, de la contraloría, que tiene que ser pero uno de las de, de los eh, tareas pendientes por hacerse lo más rápido posible. Aquí tenemos que hacer una pausa y regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia.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 tener ahí a personas vinculadas a eh, que cubran sus delitos. Entonces, yo creo que le ha ido mal al Ecuador con la Asamblea, tal como está trabajando. Gracias. ¿A quién le ha ido mal, doctora Rudy Hidalgo? Yo creo que Alejandro Jaramillo de la idea que fue expulsado eh, de un rato para otro. Gracias. Doctor Hernán Pérez Ruz, ¿a quién le ha ido mal? Yo creo que en el Ecuador le ha ido mal al señor Poli. Ha sido detenido y si a él a le él, a él, a él ha ido mal, a nosotros nos ha ido bien. Pero, <risa> Gracias. su pregunta, creo que le ha ido mal. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, doctor Medardo Leas, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Al Ecuador, al haber clasificado al fútbol. Creo que es la única alegría de los pobres, la última alegría que tienen en el Ecuador. Gracias. Doctora Ruiz de Agua, ¿a quién le ha ido bien? Yo creo que Francisco Jiménez con su nuevo reto. Gracias, doctor Hernán Pérez Luz, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Yo coincido con Ruth, yo creo que el ministro de Gobierno le ha ido bien y creo que es un desafío que él tiene, si para